Descargan el archivo que tienen en el comentario fijado, clic derecho extraer aquí. Doble clic. Nuevamente doble clic. Cierran la ventana que se les abra y listo, ahora abren su launcher de preferencia, buscan la versión y le dan a iniciar. Para usar los hacks simplemente deben pulsar el shift de abajo del enter y ahí tendrán todos los hacks.